El origen de la agencia, el lugar de trabajo de todos los agentes del de club de Midas. En este vídeo, amigos, vamos a estar hablando acerca de esta temática y del origen de la propia. Estaremos nombrando el misterio de la silla robada del rey Midas. Así que chicos, si os interesa la historia de esta temporada, os invito a que os quedéis durante todo el vídeo porque os va a encantar. Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Chicos, he roto mis cascos. Estos son los de mi hermano. Así que chicos, en el vídeo de hoy hablaremos acerca de la teoría del origen de Midas. No dudéis en quedaros durante todo el vídeo si el vídeo os interesa y de apoyarlo para apoyar al Neox Army. Así que chicos, de igual manera, no olvidéis utilizar el código Neox en la tienda de Fortnite. Yo recuerdo que si llegamos a 15.000 personas apoyando el pedazo de código Mr de New 15.000 personas usando el código hermano 100 pases de batalla serán para vosotros Así que chicos quedan muy pocos días Para que finalice la nueva temporada Vamos a hablar acerca del origen De la famosa agencia Y de sus agentes Chicos para finalizar esta intro os invito A que me sigáis en Twitch Estoy en directo cada día de 3 a 6 De la tarde y tenéis el link Justo aquí debajo probablemente además chicos Cuando estéis viendo este vídeo estoy en directo Y a veces caen regalitos hermanos Así que chicos tenéis el link en la primera línea de la descripción, pasaros por los directos os dejo con el sorteo y empezamos con el vídeo chao Amigos, como ya sabéis, estamos sorteando una skin de la tienda cada día que pasa en este canal. Así que chicos, si queréis ser vosotros los próximos ganadores, para participar es muy sencillo. Solo deberás dejar un buen like en el vídeo, estar suscrito a este canal y comentarme debajo en la sección de los comentarios cuál es tu idea de Epic Games. Una vez hecho todo eso, ya estarás participando y os deseo muchísima suerte a todos. Volvemos... A la historia de la agencia de Fortnite Vamos a hablar primeramente acerca del reclutamiento de las skins del pase de batalla Lo primero que observamos en el pase de batalla es que la orden de reclutamiento de las skins se encuentra en un orden específico Específicamente en el nivel 20, 40, 60, 80 y 100 en la primera de las categorías tenemos al agente Brutus, así que parece ser que ha sido como uno de los agentes oficiales de la agencia. En el próximo nivel 40 tenemos a Chinchina, la segunda de las reclutadas para la agencia en esta temporada. El siguiente en ser reclutado fue el agente Miausculos y en el nivel 80 parece que tenemos al agente Sky, la última de las reclutadas por la agencia. Lógicamente, en el nivel número 100 nos encontraremos con la skin de Midas, la skin propia del reclutamiento, la gran cabeza, el jefe de todo esto. Y hay mucha gente que quizás se pregunte, Neox, ¿cómo has podido llegar a la conclusión de todo esto? Dejadme explicaros el porqué. qué. En primer lugar tenemos la organización creada por los niveles del pase de batalla... Que eso ya me hace sospechar bastante acerca de que realmente se trate de una agencia. Así que Epic Games ya pensó en eso. Y justo al crear el pase de batalla tuvieron en cuenta que en los niveles específicos se encontraran los agentes reclutados por la agencia. Y al parecer el mayor de los agentes reclutados fue el Brutus. Uno de los agentes más agresivos reclutados por la agencia. Fue el primero de los reclutados y parece ser que en el cuarto de él se encontraba un indicio muy interesante. Y es que parece ser que el Brutus tenía alguna decoración en su habitación de su propia familia. Tiene por ejemplo algunos cuadros con su familia, los cuadros de la agencia a la que pertenece. Mostrando cómo realmente Brutus tuvo que dejar atrás a su familia ya que está instalado totalmente en la agencia. Dejando atrás su vida anterior para convertirse en uno de los agentes especiales de la agencia. Sabiendo que el sacrificio que tiene que hacer para ser un agente especial es vitalicio y que va a ser para siempre. Si quiere realmente trabajar para el agente Midas. Así que ahí tenéis los indicios de por qué creemos que Brutus fue el primero de los reclutados por la agencia. El primero de los agentes. Muchos indicios también nos hablan acerca del tiempo que pudo estar el agente Miaúsculos Antes que el Brutus. Mucha gente cree que realmente el agente Miaúsculos fue el primero de ellos. Ya que desde siempre ha acompañado a Midas. Pero dejadme deciros que el agente Miaúsculos. primero... Nació siendo un gato normal y corriente. Era realmente la mascota del rey Midas. Pero para poder pasar a ser un bípedo. Para poder pasar a ser una persona. Tuvo que pasar ciertas pruebas y experimentos. Para finalmente llegar a ser lo que hoy en día se ha convertido. Y es que como bien veis en pantalla la gente lince. Ya pensó en miúsculos desde hace tiempo así que. Los planes de crear a Miausculos como una persona ya llevan tiempo dentro del juego Y además chicos, un easter egg dentro del cuerpo de Miausculos hace referencia a la skin del lince Parece ser que el lince fue la creadora oficial de Miausculos Si este vídeo llega a 10.000 likes, haremos un vídeo hablando acerca del origen real de Miaúsculos. Así que chicos, apoyar el vídeo a muerte Y, y compártanlo con todos sus amigos Si les está entreteniendo demasiado. Así que finalmente la gente Miaúsculos se convirtió en la skin más bonita De todos los agentes de la agencia Por el simple hecho de que realmente se trata de un gato Y es que incluso sabemos Cuánta edad tiene Miaúsculos ya que... Propiamente Epic Games así lo enseñó cuando nos presentaron a la gente en Miosculos en el tráiler. 6 años de la vida de un gato equivalen a aproximadamente 40 años de un humano. Por lo que sabemos que la gente en Miosculos tiene 40 años ahora mismo. Y esta teoría acerca de la gente en Miosculos vuelve a reforzar como realmente el Brutus fue el primero de los reclutados por la agencia a posteriormente de la creación de miaúsculos. Gracias muchos de vosotros ahora mismo en este punto del vídeo os preguntáis, vale Neox, nos estás hablando acerca de la orden de reclutamiento de la agencia, pero... ¿Y qué es de la agente banano y de la gente maya que aparecen al principio del pase? Dejarme deciros en primer lugar que la agente Maya, la skin de Maya, es totalmente personalizable. Cada uno tenemos nuestra propia maya personalizada. Así que nos dan a entender que parece ser que también se trata de un agente muy reciente de la agencia. Y es que parece ser, chicos, que la skin del banano. La skin de la gente banano tanto en el equipo espectro como en el, es como en el equipo sombra Así que parece ser que la skin del banano es un agente doble Siendo así la única skin en la que podemos conseguir sus dos versiones dentro del juego Ahora bien chicos, ya os hemos hablado acerca de las skins del pase de batalla Así que tengo algunos detalles ahora que os van a encantar En el tráiler de Midas de esta temporada podéis ver cuando él activa el botón rojo Se iluminan 5 puntos rojos Mostrando lógicamente que el agente Midas está comunicando con cinco lugares diferentes simultáneamente Lógicamente se trata de cinco agentes accionados a la vez Como en el propio tráiler se mostró Lógicamente sabemos que Midas ha demostrado Que es uno de los profesionales del crimen Que en esta temporada controla la posesión de todos los agentes y es exactamente acerca de la banana y el Brutus Sombra en donde vamos a entrar en más detalle. Y eso os va a encantar. Primero os voy a estar mostrando la mesa de las skins de los agentes. Parece ser que tenemos también al agente Lince y una skin desconocida con el pelo blanco. Tenemos también la skin del bosque y la skin del cabello rosa. Así que parece que el Rey Midas tiene realmente más poder... Que no tan solo en las skins de este pase de batalla, sino que también ha conseguido reclutar skins de los anteriores pases de batalla, por lo tanto de las anteriores temporadas. Es realmente el agente Midas un maldito genio. Controla no solo a sus propios secuaces reclutados por la agencia, sino que tiene el poder de controlar diferentes... ...skins de otras temporadas. Y la gran pregunta acerca de... ...el agente Banano y el agente Brutus Sombra... ...fueron contactados por el agente Midas... ...sabiendo que todo eso está sucediendo... ...en la agencia que pertenece a Spectro. Y tengo una pregunta para vosotros amigos... ...para todos vosotros. ¿Cómo es posible que la agencia siendo Spectro... ...tenga el poder de controlar a las personas de sombra también. Parece muy extraño, pero creo que quizás no sea tan complicado. La primera de las teorías nos muestra que todos ellos en realidad trabajan juntos. Trabajan todos para la agencia. En el tráiler oficial de esta temporada ya se mostró que el patrimonio de Midas era absolutamente todo. Todo lo que perteneciera a esta temporada. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, espero que lo reventéis a likes y que os suscribáis. 15.000 personas apoyando el código Mister de Neox Y seguirme en Twitch, que estoy en directo cada día. Un besito a todos y... ¡Chao!